Hola, hoy vamos a hacer esta pistola. Lo único que necesitaremos serán dos pinzas. Primero vamos a desmontar la pinza. Ahora meteremos el muelle en una de las patas de la pinza. El muelle hay que meterlo hacia afuera, hasta que llegue al primer hueco. Ahora solo queda poner la pinza de esta manera. Desplazando un poco el muelle ya lo tendremos. Y ya está, solo queda cargarla. El funcionamiento consiste en mover la patita interior del muelle al primer hueco para que haga fuerza y salga en la patada de pinza disparada. Ahora que está cargada vamos a hacer la prueba. Ahora vamos a ver la distancia.